Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos? ¿Sí o ¿Oh, sí? Sí. <ríe> bueno, estábamos en esto de las acciones que van a mejorar todo tu autoestima y vamos por la acción número 5. ¿De qué se trata esta acción? Bien. Se trata de aprender. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Pero en esta oportunidad lo que tenéis que aprender es a decir que no, así como lo hice. Decir que no es algo maravilloso. ¿Y por qué? Porque a veces a todos decimos que sí, siempre estamos siempre estamos disponibles. Eh, por ahí aceptamos eh, eventos eh, no sé eh, actividades cosas cuando en realidad no queremos asistir o no queremos ir o ver a ciertas personas o no queremos hablar con ciertas personas Tenéis que aprender a decir que no porque eso forja tu autoestima. Ahí te estás dando cuenta qué es lo que estás permitiendo. Si vos eh, intentás, entre comillas, ¿no? Ser polite, eh, políticamente correcto, correcta, y no porque se va a ofender o porque va a pensar o porque, o porque, o porque, o porque nada... Las personas piensan los que les da la gana, ¿sí? Y si te preocupa si van a decir algo o qué, mira, van a decir cosas. <ríe> Aunque vos vayas, no vayas, hables o no hables, respires o no respires, la gente siempre va a hablar porque no tiene otra cosa que hacer. Así que, take it easy, relax y decí que no suma o que te desen... no tenés ganas, no, no quiero hablar con tal, no hablo, no o sea, no por eso obviamente vas a dejar a la gente en visto, porque eso no se hace y es algo que odio profundamente con todo, toda mi alma y todo mi corazón. Yo sé que a veces uno puede exagerar, pero la verdad he hecho voy a puntualizar en esto porque es algo que te dejen visto es como decir la verdad me importa un bledo un rábano que me hables que hayas pensado en mí para verte o que me hayas mandado tal cosa me vale madre tu persona el tiempo que me estás dedicando aunque sea un minuto que escribiste de un whatsapp no sé es el hecho del de te dijo en visto es como decirle a alguien por qué no te vas al demonio Sería más honesto igual si lo dicen, ¿no? Pero, en fin... Es increíble cómo la tecnología nos hizo tan idiotas. En ese sentido nos hace idiotas, porque... El hecho de... Imagínate, o sea... Uno tiene el tiempo, uno lo utiliza, su tiempo personal, para lo que quiere. Para escribirle a quien quiere, para hacer lo que le gusta, para hacer. Y, y que, te, digamos, que piensen en vos, en enviarte un mensaje, en preguntarte cómo estás, o lo que sea, que te manden, implicó que esa persona se tomó un momento de su tiempo personal, valioso, simplemente para escribirte a vos. Y que vos dejes a la persona en visto, ¿no? Nah. Es lo peor. La peor acción... O sea, y aparte, lo que es peor es que me parece una falta total de educación. Ya. Así que, volviendo... Tenía que decir esto porque tiene que ver con esto de aprender a decir que no. Y a veces cuesta, pero sí, hay que decir que no. Y punto. Porque diciendo que no a veces, digamos, te evitas. Por ejemplo, que te dejen en visto. ¿Sí? Decir que no implica tu propia valoración. La valoración de tus tiempos, de tus sentimientos, de tus pensamientos. O, o no accionar, no, no, no hacer ninguna acción eh, que, que no sea recíproca, ¿no? Pero puntualmente, fíjate que seguramente hay un montón de actividades a las que decís que sí por compromiso le llamamos aquí en Argentina y el compromiso número uno es el compromiso que tenés con vos mismo, vos misma, vos mismo así que ya olvídate de eso que sí o sí tengo que hacer y no quiero no, aprende a decir que no bueno, te robé más tiempo del que debía Espero que estés súper bien Te mando un beso enorme Gracias por estar ahí Y acuérdate que en la cajita de la descripción Tenés toda la info, mi web, redes sociales estemos en contacto Y dale click a la campanita Así por lo menos No sé si te ayude pero te vas a divertir un rato Nos vemos, bye